Vamos a realizar el patrón y comenzamos por la falda Vamos a colocar una línea vertical y una línea horizontal Vamos a cruzar dos líneas con un margen de un centímetro Comenzamos así eso es, ya tenemos las dos líneas y en el cruce vamos a colocar un punto de este punto hacia adentro vamos a colocar 12 centímetros colocamos 12 centímetros vamos a colocar acá el 12 12 centímetros hacia adentro del punto inicial así 12. hacia abajo también vamos a colocar 12 centímetros Eso es. Y vamos a, de manera de compás, vamos a realizar este punto. Vamos a colocar 12. 12 por acá. A manera de compás llevamos esta medida. Luego vamos a unir los puntos. Después de unir estos puntos, vamos a colocar de este punto hacia adentro. 30 centímetros. Esto para una niña de 6 años. Estas son las medidas. Lo estamos haciendo en escala pequeña, pero las medidas son las originales. 30 centímetros vamos a colocar acá. 30 centímetros. De este punto hacia adentro. Igual de este punto vamos a bajar también 30 centímetros. 30. Colocamos el punto de esta línea que tenemos acá que es una curva, vamos a ir colocando la cinta de acá marcando 30, 30 hasta llegar acá a este punto. Luego vamos a unir los puntos y de esta manera vamos a obtener una parte de la falda plato. A esta falda va a llevar otra figura igual pero un poco más pequeña ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a bajar de este punto hacia adentro 16 centímetros vamos a colocar el 16 16 centímetros igual 16 de este lado 16 centímetros y a manera de compás igualmente vamos a ir colocando los 16 así llevamos la misma medida al unir los puntos nos va a quedar derechita a obtener dos partes, estas dos partes la vamos a convertir en la falda al momento de abrirla vamos a colocarle en la parte de la cintura una franja de tela que nos dé el mismo ancho de la falda cuando la coloquemos las dos, esta pretina la vamos a colocar por separado colocándole en la parte de adentro de la franja una elástica de 51 centímetros para la cintura, 51 centímetros de elástica, de elástica y la vamos a, a pasar una costura convirtiéndola en un aro para luego colocarla acá, del mismo tamaño, la franja del mismo tamaño y la elástica de 51 centímetros, esto para la falda. Ahora vamos a realizar el patrón de la blusa. Ahora vamos con el patrón explicativo de la blusa de este bello conjunto. Para la blusa vamos a ubicar también un pliego de papel y vamos a trazar dos líneas. Una línea vertical y una línea horizontal. Trazamos dos líneas para realizar también la blusa y las mangas. Vamos a comenzar por la blusa y en el, el bluse de las dos líneas vamos a colocar un punto. De este punto hacia adentro vamos a colocar 10 centímetros. Vamos a colocar 10 centímetros, hazlo igual para que te quede igual. Sigue el paso a paso y de este punto hacia abajo vamos a colocar 7 centímetros. 7 centímetros, ya lo tenemos. Luego de estos 7 centímetros hacia adentro, una línea imaginaria, colocamos la cinta y colocamos en el número 15 un punto. 15 centímetros para luego unir con el número 10 y lo hacemos de una forma curva, así de este punto hacia abajo vamos a colocar una línea recta con 15 centímetros hacia abajo, así, 15 centímetros y unimos los puntos eso es, del punto principal hacia abajo vamos a colocar 21 centímetros 21 centímetros colocando un punto y unimos los puntos para el ruedo. A este ruedo le vamos a colocar en la parte baja dos centímetros para colocar luego una gomita elástica. Esta es la, el patrón normal y le vamos a colocar dos centímetros de ancho, así, 2 centímetros de lado. Y en la parte de la sisa vamos a colocar un centímetro en la parte superior. También vamos a colocar un centímetro para la costura. Este para la cosita, para la manga, acá la tenemos. Y en el cruce de las líneas, también vamos a colocar un punto, y hacia adentro vamos a colocar 16 centímetros, colocando un punto. Colocamos 16 centímetros eso es, de este punto hacia adentro 16 centímetros de este punto hacia abajo vamos a colocar 12 centímetros colocamos un puntito 12 centímetros eso es, 12 centímetros acá en la parte inicial vamos a colocar 12 centímetros también colocando un punto Vamos a colocar un punto, vamos a colocar un punto, colocando 12. De este punto hacia abajo vamos a bajar otro punto, 3 centímetros. Eso es. Y de este punto hacia adentro vamos a colocar 10 centímetros de espacio, colocando un punto uniéndolo con este punto que tenemos acá de una manera curva esta es la sisa, la cual vamos a colocar en la blusita y este es el largo de la manga a esta manga le vamos a colocar 2 centímetros también para colocar una gomita y de ancho vamos a colocar un centímetro también un centímetro acá en la sisa y en la parte donde vamos a colocar la gomita con el cuello o el corte también vamos a colocar un centímetro. Estas es son mangas, mangas. Y de esta forma vamos a realizar dos. Dos piececitas que son las dos mangas. Este patrón de esta blusa es para una niña de 6 años. Estas son las medidas para la blusa que vamos a realizar. Acá en la parte de la manga también vamos a colocar una gomita, una gomita en la cintura, también en la parte del escote, colocando un lacito al finalizar la manga acá.